El horizonte temporal en el que hemos definido el marco de, de la planificación estratégica es el horizonte del de año 2031. En el año 2031 se cumplirá, conmemoraremos el quinto centenario de nuestra institución, cinco ciclos de historia que eh, han hecho que eh, esa fecha se considere al mismo tiempo no solo un motivo de celebración, sino también eh, el acicate, la, la excusa para eh, considerarnos eh, pensarnos como institución y al mismo tiempo dotarnos de ese instrumento que indiscutiblemente merece una institución como la nuestra, de un plan estratégico de largo alcance que señale los grandes surcos, las grandes líneas de trabajo, los grandes proyectos estratégicos a materializar en la próxima década. También se ha elegido ese horizonte temporal porque las propias experiencias de otras instituciones y universidades Europeas están eligiendo ese eh, periodo de temporal eh, más amplio de 5 o 10 años para hacer ese ejercicio estratégico y ese ej ejercicio de reflexión sobre el futuro de las instituciones de educación, de educación superior en Europa.